¿Sabes para qué han puesto estas escaleras que subes por ellas y cruzas por encima de los coches que aparcan? Y allí bajas y continúas, por aquí. Bueno, muy buenas a todos y ante todo darle las gracias a, a gamer al Vegador Tóxico, por dejarme explicar esto que creo que es muy importante. Yo me llamo Domingo por ratos treboyes. Eh, soy de la asociación Penrose in Your Life, por una escalera de Penrose en tu vida. Como bien habéis visto a este hombre, eh, pensativo, ¿por qué han hecho esto?, ¿esta construcción es extraña? Espinardo, eh, eh, te voy a dar la respuesta, si quieres viralízala para que todo el mundo lo sepa. Nosotros somos una asociación que eh, básicamente nos eh, gusta que cada ciudad en el mundo, en este caso Murcia, pues tenga sitios que los murcianos cuando pasen digan, ¿por qué, por qué diantres han puesto un bordillo ahí si no, no hace falta?, nosotros somos los creadores de poner escaleras en los bosques nosotros fuimos los inventores de escaleras de caracol que no llegaban a ningún lado hacemos estas cosas para darle color e intriga a la vista de cada ciudadano de cada ciudad. Así que, por favor, si veis algún tipo de estas construcciones en vuestra ciudad, recordad que lo hacemos para que tu día sea más agradable, tengas cosas diferentes en las que pensar y, en todo, en último caso, siempre se llevará la culpa el político gobernante de turno. Espero haber contestado Espinardo. Eh, He intentado contestar lo mejor y lo más rápido posible. Así que nos vemos eh, ya con, eh, con Talks Gamer haciendo su gameplay de, de Hogwarts Legacy. Espero que te haya gustado esta explicación y por favor, darle like a cada construcción, hacerle una foto de hecho a cada construcción extraña que nosotros vamos poniendo en cada punto y decirnos cuál es la que más os gusta. ¿eh? Así que os dejo, amigos.